Bueno, nos encontramos con una compañera que participó en la caravana por el agua y la vida y que, bueno, pues también asistió a estas actividades de solidaridad con la comunidad triqui y que fue agredida. Eh, no sé si nos te podías presentar y nos podrías platicar cómo estuvo la agresión el día de ayer. Eh, mi nombre es Libertad Huerta. Eh, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, estuvimos varias estudiantes y estudiantes organizando el recibimiento de la caravana en CEU. Ayer, eh, después del desalojo, estaban encapsulados y encapsuladas las compañeras triquis eh, por el cuerpo de granaderos y granaderas. Eh, cuando empezaron a desplazarlas para otro lugar, eh, comenzó una persecución en donde nos encapsularon en distintas calles una vez que nos alcanzaron. Hubo confrontamiento eh, anteriormente, golpearon a niñas y a mujeres. Después, estábamos encapsuladas las compañeras triquis y otras compañeras solidarias. Nos separaron en grupos pequeños de tres y ahí fue cuando empezaron a empujarnos con sus escudos contra los barrotes de las ventanas. Nos golpeamos, eh, ahí rebotó mi cabeza. Después de eso, eh, me jalaron por atrás del cabello y desde esa altura mi cabeza azotó en el suelo. También eh, hubo golpes con el escudo en otras partes del cuerpo, y ahí fue cuando las compañeras Triquis lograron que no pudieran pisarme las granaderas, las 15 granaderas que estaban alrededor. Eh, ayudaron a levantarme, y al lado había una unidad habitacional donde las vecinas y los vecinos solidarios nos abrieron la puerta para poder escondernos. Después de eso, Tuve náuseas, mareo, escalofríos y muchas ganas de quedarme dormida de cabezazo. Dos horas después lograron sacarme del encapsulamiento para llevarme al, a un hospital, a un hospital de trauma, me tomaron rayos X y el, dijeron que tengo contusiones inflamadas en la cabeza. ¿Y qué opinión tienes en torno a todo esto que ha pasado en contra de la comunidad y la, la agresión de la caravana? Sí, que hacemos responsable al gobierno de la Ciudad de México de lo que ha pasado y de lo que pueda pasar, tanto con las compañeras triquis que llevaban un plantón de más de un año y medio aquí en la Ciudad de México, en Bellas Artes. Ellas son desplazadas de Tierra Blanca, de Oaxaca, y se han visto atacadas anteriormente. Exigimos la devolución de sus tierras vivienda digna y que ahora las liberen, ya que llevan más de 34 horas en persecución policial y en encapsulamiento de granaderos. Y también hacemos responsable de lo que pueda pasar a, a, otros, a otras Ocupas, de lo que le pasó a la Ocupa Cuba con las compañeras, exigimos su libertad. Y también estemos al pendiente de plantón de presos políticos de los Ochitlán Flores de Magón, que está en Insurgente Sur y también de la Ocupa Chiapas. ¿Algo más? Nada más. Gracias.